Y ahí vamos a ir entrando. Buenas tardes, amigos y amigas de la hora de Hurlingham. Estamos acá con la historia necesaria con Pablo Ambrosetti. Tercera temporada, tres años, ¿eh? pasa el tiempo, entrega número 21. ¿Cómo andas, Pablo? Bien, ya definitivamente instalados en el clima otoñal que se ¿Viste? había retrasado, pero ¿Viste? llegó eh, recargado, fres sí. fresca la mañana. Estaba, sí, viene, viene fresquito a la sí, noche, sí, a sí. la noche también, y uno se da cuenta porque los mosquitos quieren cobijarse con nosotros, viste, sí, sí. bajo las frazadas y... Una hermosa combinación, frío y mosquito. ¿Qué le va a hacer? ¿Cómo andas ¿Bien? ¿Todo tranqui? Todo en orden, afortunadamente, con trabajo, con salud, este, con un día de sol, viernes, porque es viernes, Está así bien. que en líneas generales, este, bien, y contentos de. Esto, bueno, que siempre decimos, ¿no? Que podamos mantener sí. el espacio, más, bien. más allá de las obligaciones personales, familiares y, por sobre todo, laborales, eh, de esto que, que, que tanto nos gusta de, de compartir eh, o colectivizar eh, más bien. ciertas visiones, ciertas curiosidades sobre. Sobre el pasado, ¿no? que lo abrir, haciendo. Abrir, la, abrir las ventanas eh, y que circulen las ideas Bien. ¿no? De, de cosas que de repente uno no está habituado a, a escuchar. Y como siempre decimos, eh, lo que queremos es actuar como disparadores para que cada uno y cada una de, de ustedes piense. Luego, en la soledad, porque tienen la suerte de no tenernos encima, claro, claro. entonces ahí en la soledad dices, ¿y estos qué dijeron? Pero ¿y qué te queda en la cabeza? Traca, traca, traca, claro. laburando. Y además porque la historia, como siempre decimos, es el pasado, digamos, el presente es el futuro de aquel pasado. Claro. Entonces estamos viviendo cosas que tienen relación con la historia, lo ves en la vida familiar, en la vida institucional, en todas las cosas. Decime, eh, ¿qué te traes bajo el poncho? Bueno, el, el poncho tema? lo dejé ¿Lo colgado en el perchero porque acá está más lindo. Me está lo voy lindo. a poner cuando salga, ¿no? Bueno. Este, bueno, nosotros estamos eh, eh, promediando ya el mes de abril, que es un mes que siempre está eh, casi encapsulado, ¿no es cierto? con Por obvias razones, eh, la fecha importantísima del 2 de abril, claro. que nos recuerda... Eh, todo lo vinculado a, no a la guerra de Malvinas, sino al reclamo histórico de soberanía sobre una parte de nuestro territorio. ¿no? Y si bien lo vamos a hacer, posiblemente lo hagamos la próxima entrega para, para, para poder este, darle una visión más vinculada a lo que se trabaja eh, con los estudiantes, con las estudiantes de, de, del, del concepto de Malvinas, no como una efeméride bélica, sino como un reclamo histórico, ¿no? Y como un reclamo vigente. No como, digo, el año pasado, y sé que la intención fue muy buena, el, los Ministerios de Educación de las Provincias, el Ministerio de Educación Nacional, tomó como eje vertebrador de las actividades del año los 40 aniversarios de Malvinas. En realidad, eh, Malvinas no tiene un 40 aniversario. Digo, 40 aniversario de... El conflicto bélico. Claro, el conflicto bélico fue una porción del como, conflicto malvinero. Claro, es como, es como un contador de kilómetros. Claro. Cada día que pasa es un día más claro. donde ese día más y esta hora más y este minuto más claro. continúa el reclamo argentino claro. sobre las Islas Malvinas porque como dicen los chinos sobre China, yo lo digo sobre Argentina, acá hay una sola Argentina. Claro, bueno, hay una sola totalmente. Argentina. Totalmente. Y si nosotros nos ponemos a pensar... La cuestión Malvinas, por poder decirlo de una manera, eh, se remonta a 1833. Exactamente. <ríe> es decir, Totalmente. caramba, eh, no son 40 años, son casi dos siglos de un legítimo reclamo histórico eh, que, que ha atravesado diferentes momentos en donde la guerra eh, fue un lamentable, doloroso en términos humanitarios, ¿no? Eh, fragmento de ese reclamo histórico por eso nosotros cuando abordemos el tema de Malvinas más adelante vamos a, a tomarlos de una visión más global que exceda lo meramente recordatorio del enorme sacrificio que hicieron eh, nuestros mártires de Malvinas eh, y entender ese conflicto como lo que es un conflicto histórico, geopolítico, económico cultural, territorial, ideológico simbólico, educativo eh, y regional por supuesto, porque regional. Han, han jugado, eh, Inglaterra juega de tal forma que hace poco, es decir, de donde yo vengo, en Uruguay, hubo un conflicto parlamentario porque hubieron parlamentarios del Partido Colorado y del Partido Blanco que son conservadores que fueron a hacer una visita que yo particularmente y el Frente Amplio tampoco sabe a qué fueron. Sí. Un poco desafiando este, desafiando todo el mundo, el Frente Amplio no quiso ir y obviamente hizo la declaración que correspondía, así que eso es soberanía argentina, que no hay nada que negociar ni nada que hablar, porque este no tiene nada que ver. Y además continentalmente también uno quiere la descolonización sí. de América, son todas las cosas, el reconocimiento pleno e irrestricto sobre el reclamo de soberanía. Perdón. En realidad no sé si estaría bien llamar reclamo de soberanía porque las Malvinas son... Claro, no es un plina. reclamo. Lo que queremos eh, es, pleno que, ejercicio. Es, que, es echar a los que están. Eso es lo que queremos, sí. que se vayan. Sí, sí. Punto. No hay otra cosa. Eh, sí, por eso lo, cuando lo abordemos el tema seguramente en la, la próxima entrega right. trataremos de abordarlos de ese Perfecto. lado. Pero se nos ocurrió plantearlo de la siguiente manera. Estamos transitando el mes de abril y el 2 de abril es... La, la columna de hoy la pensamos como los 2-2 de abril. Bien. Un 2 de abril es por todos conocidos. El 2 de abril de 1982, la decadente y ya descompuesta dictadura militar, en ese momento encabezada por este Leopoldo Fortunato Galtieri amparándose en el legítimo sentimiento nacional de nuestro pueblo y, y escudándose en un legítimo soberano, eh, reclamo de soberanía histórica, ocupa militarmente las islas y nos lleva a esa aventura eh, mal planeada, mal diseñada, este, movida por los intereses espurios de, de perpetuarse en el poder de una dictadura criminal y genocida eh, que no solo empujó a la muerte a centenares de jóvenes argentinos sino que nos alejó aún más de, de la posibilidad concreta del pleno ejercicio de la soberanía en parte de nuestro territorio. Pero unos años antes, otro 2 de abril, el 2 de abril de 1976 A ver. se produce un hecho eh, nodal, central, este, importantísimo en la historia reciente de nuestro país. Uno piensa, bueno, 2 de abril del 76 ya se había producido el golpe. Claro. Ya, ya la, lo más terrible había ocurrido, en un punto es verdad. Uh -huh. Se había roto el orden democrático, se instalaba en el poder del Estado una banda criminal criminalizada desde el Estado. Se ponía en, plan, en, en marcha un plan sistemático de persecución, secuestro, tortura, y asesinato y desaparición de miles de compatriotas. Sí, claro, lo peor había pasado. Estaba pasando. Pero el 2 de abril del año 1976, jura como ministro de Hacienda, que sería lo mismo que ahora decir ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Oz. Entonces, eh, a ver me está llevando a Guatepala, a Guatepeor claro. jura un 2 de abril asume por un lado la desaparición de personas ¿sabes? y por otro lado la desaparición de empresas bueno. de trabajo, de economía de institucionalidad la dictadura militar nombra como decisión política de la dictadura militar a José Alfredo Martínez de Os un ex CEO de la empresa Sindar un monopolio metalúrgico acerero de aluminio especialmente eh, un bisnieto del fundador de la, ciudad de la sociedad rural, siempre recordamos la sociedad rural, fundada en nuestro país, cuyo acto creada por un centenar de familias acaudaladas, terratenientes, cuyo acto fundacional fue financiar la expansión del territorio nacional hacia la Patagonia, actual Patagonia Argentina, eh, que pasó a la historia con el nombre de Conquista del Desierto, que no fue más ni, más ni menos que el genocidio de una parte de los pueblos originarios, araucanos, mapuches, onas, yaganes, ¿Sí? tehuelpes, tehuelches, eh, incluso pampas, y la latifundización de eh, las provincias argentinas de, del sur del Río Negro, ¿no? la provincia de Río Negro, Neuquén y principalmente Chubut y Santa Cruz. Ese acto fundacional se hace con el aporte económico de la sociedad rural, cuyo presidente era José Alfredo Toribio, que será su nombre, Toribio Martínez Dios, el bisabuelo del ministro de la dictadura, que luego, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, la familia Martínez Dios iba a ser premiada una vez culminada la, la campaña del desierto con 2.500.000 hectáreas. 2.500.000 hectáreas. ¿no? Un lindo premio, ¿no? Una, eh, una estancia cómoda. Claro. Bueno, eh, el padre de José Alfredo Martínez Dios fue el presidente de la sociedad rural. Más eh, grande que Hurlingham lo que le regalaron. Sí, sí, sí no, el... era, entonces, se me la cuenta, era, eran dos veces y media el territorio de la capital federal. Ah, bueno. Bueno, eh, el, el padre de José Alfredo Martínez Dios, perdón, el abuelo de José Alfredo Martínez Dios, durante los años 30, la década infame, fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires. A pesar de que era cordobés, tenía ese pequeño detalle técnico, pero a un Alfredo no se le niega nada, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, eh, a pesar de haber nacido en Córdoba, sin ningún problema. Estas trapisondas y estas mutaciones de lugares de nacimiento no son de ahora. Aparte cuando vos sos el dueño de, de un país, de la Argentina. A ver. Nacer en es Córdoba. Como, claro, es como si vos decís, mira, vamos a hacer el. Eh, Pablo, vamos a grabar acá, y si no, vamos a grabar en la pieza de enfrente. Claro. Y vos me decís, no, ¿por qué mejor no lo hacemos en el patio? Si total es todo, todo el, tuyo. Todo tuyo, claro. Si es todo tuyo, vos tenés un eh, super Bueno, y el, el padre de, de, de, de, de Alfredo Martínez de Oz era el presidente de la sociedad rural durante el segundo. Eh, finales del primer gobierno. Y comienzos del segundo gobierno de Perón, activo, militante, desestabilizador a partir de 1952 y férreo opositor a las políticas de, a las políticas de intervención del Estado, especialmente, recordemos que, que, que el gobierno de Perón no, no fue un gobierno en términos clásicos anticapitalista, fue un gobierno al contrario, de desarrollo de un modelo capitalista con control, participación y a veces direccionismo estatal Pero había un reparto, Pero había un reparto ahí va, muy distinto. Bueno. Hacia el bolsillo de los bolsillos de los trabajadores. De hecho, ¿no? eh, de hecho este, la, eh, la, la principal política gubernamental del gobierno de Perón que objetaba el padre de Alfredo Martínez Dios, que también se llamaba como el José Alfredo Martínez, eh, fue la creación del IAPI, ese famoso Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, que básicamente era un instituto público que lo que hacía era apropiarse de una parte de esto va a sonar difícil pero es más sencillo apropiarse de una parte de la renta diferencial extraordinaria agraria traducción, cobrar retenciones y eso ese dinero transformarlo en crédito blandos, es decir a muy bajo interés o a nulo interés para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas el argumento de, entre comillas el campo era que nosotros con nuestros ganancias, subsidiamos la creación de las industrias. Cosa que era objetivamente así. Uh -huh. Ahora, esas ganancias del de campo no las hacía el señor Alfredo Martínez de O agarrando una pala. Las hacía un montón de trabajadores rurales que creaban esa riqueza claro, de ¿no? forma colectiva que luego el propietario del medio de producción José Alfredo Martínez de O se apropiaba de manera individual. Me Perdón, y, y con sí, esto. Dale. Por eso, uh -huh. es un dato poco conocido, Muy la bueno. única expropiación realizada durante el gobierno de Perón, uh -huh. fue a un campo ocioso de qué familia? De Martínez Dios. De, de Martínez Dios, en Córdoba. El papá de, de Alfredo Martínez Dios, ministro de la dictadura, tenía declaradas, declaradas, 111 propiedades en Córdoba. Repito. Es un hombre exitoso. Sí. O, que, o, o, o, o un hombre que, que tenía la capacidad de la ubicuidad y estar en la, claro. Como Dios, de estar en varios sitios claro. al mismo tiempo, o era un hombre opulento. Solo en la provincia de Córdoba tenía 112 propiedades. Bueno, una de esas propiedades era un enorme campo ocioso ubicado en eh, en Valsa, Río Tercero, ¿no? una zona muy bonita, que el gobierno de Perón expropia por su condición de ocioso. Era un campo que, claro, es mío, y no, puede. Nadie lo estaba trabajando. No lo hago producir. Bueno, se, se lo expropia sin indemnización, por supuesto, y ahí se crean los famosos hoteles que hasta el día de hoy funcionan, de esos que he hablado yo que son parientes ahí de va. los de Chapalmalar. efectivamente, los eh, estilo chalet californiano, Efecti gigantescos, enormes, sí, construidos, fantástico. están todavía. Uno va notando y va diciendo, claro, las la, la personas más, este, más eh, privilegiadas de la Argentina. Eh, tenían razones, ¿no? Sí, razones. razones. A ver, es porque es, lamentablemente vos cuando usás la palabra razón, decís tienen la, tiene la verdad, no, tienen razones, tienen emotividad para tenerle una bronca claro. a Perón tremenda. Claro. Decía, mira, mira le quita la tierra, le da cosas a los negros, claro. hace universidades gratuitas hace esto ve lo, y se, lo... se crean esos esos hoteles. no es nuestro amigo claro se crean esos hoteles donde iban los estudiantes iba a cualquiera cuando terminaban la escuela claro. primaria mi, mi padre cuando terminó sexto grado que es la, la escuela que él cursó sexto grado en aquel momento se terminaba la primaria eh, las únicas vacaciones de su vida estaban ahí fueron ahí este, lo, le, las excursiones de los jubilados no es cierto bueno eso se creó en, en la zona de embalse río tercero en eh, eh, un enorme, un enorme, Los, latifundio. tengo una pregunta o sea, que te saca del lugar. Los terrenos de Chapalmalal, vos potencial que Terrenos de Chapalmalal. Yo, yo tengo entendido, entendido es. que hubo expropiación. Ah, bueno, ahí desconozco. Esa la, la podremos averiguar. Desconozco. Después Lo averiguaremos, porque lo... justo es la misma época. No, no es para la misma época. Se hicieron. Se hicieron Pitarini eso. Se hicieron. El, ingenier, el, el... ministro de obras sí, públicas sí, Pitarini. Se hicieron. En Córdoba. En Chapalmalal y en Mendoza, los tres al mismo tiempo y con el mismo objetivo. Bueno, ese era el papá de Alfredo Martínez Dios y Alfredo Martínez Dios se convierte en ministro de la dictadura y asume un 2 de abril de 1976. En ese, leo brevemente, eh, un fragmento muy muy breve todo del, del discurso de, de, de Asunción, siempre recordar que en este país la mayoría de los ministros juran sobre la Constitución y o la Biblia por Dios y por la patria. Bueno, este, deben estar distraídos Dios y la patria últimamente, porque, bueno, miren cómo juró Alfredo Martínez Dios. De este, juró desempeñar con lealtad y patriotismo su, bueno, la, la, la fórmula remanida y conocida, y ahí, palabras textual, anunció lo que él llamó las bases fundamentales del programa económico aprobado por la Junta Militar cuyos objetivos serán lograr el saneamiento monetario y financiero indispensable para poder garantizar un crecimiento no inflacionario de la economía que deberá traducirse en alcanzar una razonable distribución del ingreso preservando al mismo tiempo el nivel de los salarios y una adecuada medida de productividad de la economía. Uno escucha eso y hasta podría parecer algo neutro, razonable sí. bueno, ¿cuáles fueron las primeras medidas que luego el ministro las va desarrollando o las va mejor dicho anticipando en ese largo discurso de Asunción? Cuando, cuando asume eh, el cargo Alfredo Martínez de Hoz, la economía heredada del gobierno de Isabel, de Isabel, de María Estela Martínez, Isabel Perón, uh -huh. era una situación económica compleja. Había una inflación, había un deterioro del salario, había una creciente conflictividad social que se había expresado. Pero no había endeudamiento. No había endeudamiento. Había un endeudamiento muy bajo, muy mínimo, totalmente manejable. En el marco de una crisis global económica que se arrastraba desde el 73 por la famosa crisis del petróleo, de la cual ya hemos hablado. Perfecto. La primer, la, las tres primeras medidas que toma el gobierno, mejor dicho, el ministro, Alfredo Martínez Dios, es para lograr estos objetivos altruistas que, de los que la él magnánimos. habla. Magnánimos. Magnánimos, esa sería la expresión. Congelamiento de todos los salarios por 90 días. Este, o sea que ya lo... Lo que, lo que dijo que iba a ser razonable. Sí, el eso tema era de razonable. Eso, lo no, razonable era, era por, achar. Por tres no, meses arrancamos freezer, tres meses que nadie te aumenta nada Bien. con inflación. Bien. Claro. Al mismo tiempo, unificación del tipo cambiario. Traduzcamos. Y nada mejor para entender la historia que el presente. Claro. Hoy nuestra Argentina tiene, por motivos que algún día podremos hablar, un tipo cambiario... Un, un, un, ¿Qué es un tipo cambiario? Una relación entre una moneda y otra moneda. En este caso, entre nuestro peso y la moneda todavía de referencia global, que es el dólar. Bueno, hay un desdoblamiento cambiario. Un mercado controlado por el Estado, que da un precio oficial del, ¿verdad? del sí. dólar, que lo fija el Banco Central, y un mercado paralelo, ilegal, clandestino o, li, o liberalizado de los controles públicos, que se popularizó con el nombre de dólar blue, ¿no es cierto? Bueno, un día hablaremos de eso. Pero digo, vos tenés un. un... El dólar, ponele, le digo claro. yo. Claro. Porque en realidad son cuatro o cinco los que, que lo deciden cuánto, bueno. van, cuánto quieren ganar es, y aprietan políticamente. Muy bien. Generalmente, el dólar controlado por el Estado tiene un precio menor que el dólar liberalizado. Es obvio. Obvio, porque los otros dicen, <ríe> yo quiero ganar más. Bueno. ¿Qué quiere decir unificar el tipo de cambios? Llevar el dólar que controla el Estado al que decida el mercado. Que cuál va a ser? El más alto. El más alto. O sea que es una devaluación brutal. Brutal. Y al mismo tiempo, como tercer pata de este tripo de inaugural, o sea, les congela. Por 90 eh, días el precio. congela, vamos a hablar de los intereses, sí. como decía el otro día, hay gente que le irrita el tema que hables de clases uh -huh. sociales, pero eso sí, sí. es así, sacale los colores sí. y todo lo demás. Eh, a los obreros le dice: te, Por tres meses, por tres meses cobra lo estás, mismo. Eh, te vas a cobrar lo mismo. Pero en lo mismo, el tipo al unificar el, el precio del dólar, lo levanta tanto que genera una devaluación Brutal. espantosa. Y al mismo tiempo, como y vos por, tres claro, meses igual. igual. Pero al mismo tiempo, uno puede decir: Bueno, pero a ver, está bien, equiparás el, el precio del dólar. Este, congelás los salarios, pero si vos controlas los precios, no debería de tener un impacto inflacionario. Bueno, ¿cuál va a ser la tercera medida? Levantamiento de todas las medidas de control de los precios del mercado interno. ¿Cuál es el resultado matemático inevitable de eso? Y que la gente, el, el sueldo le va a rendir menos de la mitad, claro tranquilamente. Los precios la suben. La inflación en aquella época que la gente tiene esa característica de pérdida de la memoria o negación, mm. la inflación de aquella época era feroz. Claro. Feroz, feroz. Y ahí vemos, a ver, esa primer medida claramente, pero objetivamente, lo que marca es la imposición, mano militar, es decir, violentamente, claro, ¿eh? De un cambio de la matriz distributiva de los ingresos. A ver, esto suena complejo, pero no lo es. Todos los países del mundo sí. producen riqueza. Exacto. ¿Producimos riqueza fabricando objetos o vendiendo servicios? Yo como maestro no produzco un objeto. Le vendo a una patronal, que en este caso es el Estado, un servicio. El señor que trabaja en una fábrica de vasos produce riqueza materializada, que es un objeto. Esos servicios y esos objetos tienen un valor que se expresa en un precio porque la gente compra ese servicio Exacto. o ese objeto. Esa riqueza en Argentina, en Mongolia o en Vietnam, en la Edad Media, en la actualidad o en el siglo 53, se produce colectivamente. No hay un tipo que haga todos los bienes y todas las servicios. perfecto. Es una sumatoria de toda la actividad <risa> de esa aldea que podemos decir luego provincia, ¿Sí? luego país. Yes. Entonces, si toda la pelota de plata que produce Argentina sí. es, es la riqueza, que tiene el nombre de PBI, Producto Bruto Interno. Mm -hmm. Eso, de una u otra manera, se distribuye. ¿Cómo se distribuye? Principalmente a través del salario y, y secundariamente a través de las... Eh, ayudas, subsidios que puede dar el Estado en tales o cuales momentos. Él dijo una afirmación, dijo eh, que ahí hay una grieta. Bueno. Te dice, se distribuye. Yo creo que los que tienen el privilegio dicen, se hacen en vez de una afirmación, hacen una pregunta. Dicen, ¿Se distribuye? ¿Se distribuye? Bueno. ¿Por qué tengo que distribuir? Ahí va. Cuando vos tenés una gran producción de riqueza y al mismo tiempo tenés un incremento del poder de compra del salario, ¿Se entiende? Sí, perfecto. Esa riqueza se distribuye de manera progresiva. ¿Qué quiere decir? Cada vez más gente se apropia de una porción un poquitito más grande de esa torta que hicimos entre todos. ¿No es cierto? Bien. Ponele. Ponele. Cuando vos tomás estas medidas, como las que tomó el, el ministro Martínez de Deos, ¿qué se implanta violentamente? Una distribución regresiva de la riqueza. Es decir... Que la, la porción de la torta que se llevan los trabajadores va a ser cada vez más, chica. más pequeña. Y esto es importante. Si la torta, que es la riqueza, vale 10, vamos a suponer, y yo, todos los laburantes en nuestro conjunto nos llevamos 5, todos los empresarios en su conjunto se llevan 5. Si todos los trabajadores en, en conjunto nos llevamos 4, los patrones no se siguen llevando cinco, se llevan seis. Con suerte, se puede llevar diez. Bueno, a ver, esa, eso que lo podemos llamar puja distributiva, distribución de la riqueza o lucha de clases... O mordida de empleo. <risa> bueno, es siempre una acción política que privilegia unos intereses en detrimento de otros, ¿verdad? Totalmente. Bien. Es decir, la primera medida del gobierno de, de, de, la, de la administración de la economía de Alfredo Martínez de Hoz, Una de ellas. La primera fue esa. Mm. Luego, como eso era poco para los grupos concentrados de la economía, a los que él mismo representaba. Le habrían dicho, José, sos zurdo. Claro, no es, eso lo... es poco. Eh, porque es poco. Eso Queremos es poco. más. Bueno. Ya tenemos la fuerza. Podemos garrotear a la gente, desaparecer la tortura. Y vos te quedás cortito con claro. esas leyes. La segunda medida que tomó a la segunda semana fue establecer lo que se llamó el retiro paulatino de los derechos de exportación. Traduzcamos, las retenciones, es decir, el impuesto que te cobra el Estado por producir un bien con baja inversión, como puede ser una vaca que come pasto, en una pampa húmeda con un clima privilegiado, que vos no lo construiste, te tocó por desarrollo de la naturaleza o gracia divina. El Estado se apropia de una parte de esa renta extraordinaria, para direccionarlo hacia la industria, instauró una baja paulatina de todos los derechos arancelarios de exportación que el Estado le cobraba básicamente al sector agropecuario, que pasó en promedio del 25% al 2%. O sea que el Estado perdió, para aclarar una cosa, porque cuando hablamos del Estado, eh, hay mucha gente que tiene... Metido en su cabeza, como que el único estado del planeta que existe <risa> es el estado argentino. No, no, clava, sí. no Es decir, todos los estados del mundo. Acá nada más en Uruguay, <risa> yo se lo puedo garantizar, que tiene una presión muy grande el estado en Chile, en Brasil. Sí. Los tipos te dicen, vos vendés para afuera, estás vendiendo en divisa, en moneda dura, entonces te cobran impuestos. ¿Por qué? Porque los tipos dicen, tengo que pagar cuentas sí. acá adentro, que es como si fuera tu familia. ¿No es cierto? Tu hijo está trabajando dentro de tu casa. Eh, eh, este, en su habitación genera un montón de cosas. Llega un momento que vos le decís, loco, pone un mango. <risa> la, la, la lula la, pagamos la, todo. La lula pago yo, no está pagando <risa> alquiler. Por un mango te dice, sí, bueno, voy a aportar tanto. ¿Por qué? Porque hay que pagar cuentas generales de la familia. Y lo mismo pasa con un país. Exactamente. Lo y mismo. Eh, eh, Martínez Dios hizo algunas cosas que siguen hasta el día de hoy. Por ejemplo, la ley de entidades financieras bueno, sigue vigente segundo elemento. hoy en día como obviamente vos le garantizabas sobre todo al sector agroexportador una afluencia mayor cada vez de dinero en divisa extranjera, el otro paso fue anular la antigua ley de entidades financieras, es decir la ley marco que regula la actividad de los bancos, de los bancos. Hacer una ley a beneficio, no a beneficio a pedido, a medida exclusiva de las entidades financieras donde ¿qué se posibilitaba? Se posibilitaba Estar cómodo, tipo, claro. o es sea, que me tira un poco de acá? Ajustame la medida y el cuello... Por ejemplo, que una persona que ah. depositara en un banco una cantidad de dinero en un plazo fijo, es decir, que le va a generar una renta sin, sin producir, sin producir nada. nada, no va a tributar. No va ¿no? a pagar impuestos. No va a pagar impuestos. Y eso es, es eh, medio Especulación. especulatorio. Eh, cosa que sigue sí, hasta hoy. La ley de entidades financieras de Martínez II sigue Está vigente. vigente. Y al mismo tiempo garantizaba la, eh, o facilitaba y, y desregulaba que es la palabra que le, gusta en la época, le gustaba en la época y ahora también la afluencia libre de los capitales, de las casas de las sucursales a las casas matrices. Traducción. Un banco privado eh, español radicado en la Argentina que tomaba dinero de los ahorristas los ponía a trabajar y obtenía ganancias podía sin ningún control eh, remitirlos a sus casas matrices y, lo, y básicamente lo que estaba produciendo es un lento vaciamiento de la entidad financiera que la entidad financiera ¿qué capital tiene? la plata de los depositantes sí, porque los bancos hacen, hacen, hacen negocio con, con dinero, ajeno. dinero que vos vas y depositas. bueno, que te lo cuidan hasta que dejaron de cuidarlo Exactamente. Digo, nuestro país y no solo nuestro país. En España, partes. Estados Unidos, Uruguay. ahora Uruguay. Ahora lo sabemos hasta los propios suizos. El Banco Montevideo que reventó en pedazos bueno. después del, 2000, del, del día del 2001. Ahí va. Este, entonces, ahí tenemos el otro elemento. Y el, el tercer, eh, los, los dos, eh, eh, las dos eh, y después, piezas finales. Y después hay un detalle sí. también que él puso. Ustedes se dieron cuenta que eh, lo, lo, todos los días se están quejando los empresarios de que no tienen dólares, que, le, que el Banco Central no tiene dólares claro. porque ellos tienen que importar. Eso también lo hizo Martín. Claro. Lalo, porque antes, suponete, es como yo, por ejemplo, ahora compro una computadora o me he comprado cosas que me las traje de China. Perdón, eh, la plata yo lo pago yo. Claro. Es decir... Eh, y tenía que tener eh, dólares en mi caja de, de ahorro en Por supuesto Para pagar, eso es lo que corresponde Resulta que vos decís Tenés una empresa grande como Cargill Como Ford Motor Argentina Como Coca-Cola, como cualquier cosa Si es un tipo que tienen caja propia ¿Por qué tienen que pasar por los dólares Del estado, Banco Central, claro. del Estado Cuando ellos pueden hacerse una transferencia Tranquilamente de, Aparte de son de, multinacionales dólares? Son multinacionales, tienen una caja chica grande. Es los lógico tipos, que una pyme lo pide. Acá, Los tipos dicen: No, ¿sabes qué hacen? <risa> los tipos te dicen: Los dólares que levanta el Estado, luego las empresas, estas, las que van a absorber toda esa gran cantidad de dólares, este, dicen: No, yo se los vuelvo a pedir. Y aparte se lo piden por dos mangos con cincuenta. Claro. Sí, sí. Porque se lo piden al valor oficial. Eso también fue una decisión de Martínez de Oz. Porque, a ver, una pyme. Que tiene que comprar un torno computalizado, es lógico que por ahí no tiene. Eso eh, es otra cosa. Entonces tiene que recurrir a que el Banco Central le venda dólares. Eso es lógico. Claro. Ahora una multinacional, Techin, a ver, tiene su capital dolarizado. Y tiene. A ver, Techín, por poner un ejemplo, eh, es una empresa nacional que está radicada legalmente en Luxemburgo. Por lo tanto, paga impuestos allá. De todas las sucursales del mundo que tiene eh, Keqing, el 13% de sus empleados son argentinos. Es decir, es una empresa totalmente transnacionalizada. ¿Por qué el Estado Nacional, es decir, nosotros tenemos que solventarle la compra de dólares cuando tiene un capital transnacionalizado que, que ellos mismos se pueden girar de, un, de, una, de una sucursal a otra? Inclusive estuvo jodiendo, porque hay que decirlo con todas las palabras, con ese tema, con el con los insumos necesarios para hacer el gasoducto Néstor Kirchner... Ahí va. Entonces, que algunos se preguntaba, decir, que no me digas que necesitas dólares vos porque no tenés para hacer el acero, no sé cuánto, porque yo en ese momento hubiera dicho, encargada que vengan los caños de China directamente, que ellos te traigan, lo ponen ellos a la guita, que esto que el otro. No sé, supongo que se habrá resuelto a favor de, de esta gente, pero esas son, esas son cosas puestas por Martínez ¿Sí? Dios desde hace muchos años. Y han habido muchos presidentes en Argentina y ninguno ha tocado la ley de entidades financieras. Y todos han tenido la posibilidad, algunos y algunas con mayor cantidad de tiempo, ¿Sí? de agarrar la lapicera ¿Sí? y decir qué es lo que tienen que hacer. Porque todos saben que además, no es que vos decir pero eso no no es un tema menor. Los tipos desaparecieron gente y secuestraron gente y... Eh, subsumieron a la nada a muchas personas para hacer negocios. Uh -huh. O sea, no vinieron a matar por matar. Uh -huh. Los tipos vinieron, vinieron, hicieron toda una serie de desastres para tener el poder absoluto, para luego actuar económicamente. Entonces que siga todavía la ley de entidades Es una deuda grande Es una vergüenza. Porque es como decir los tipos, los tipos hicieron todo el desastre. Hicieron para hacer eso, y eso que ellos hicieron, vos no lo tocas. Entonces... Estamos ¿Cuál en es el asunto? Es un problema. Fijémonos ese. que, por ejemplo... Igual que el tema de aduanas. Claro, también. como consecuencia de esto, eh, y como no puede ser de otra manera, el próximo paso de la administración de la economía de Martínez Dios de es bajar los aranceles de la importación. Esto también suena complejo, pero es bastante fácil de entender. Nuestro país, Argentina, y no lo digo peyorativamente, a diferencia de Brasil, Chile, Uruguay, eh, Perú, Bolivia... Eh, Argentina, solo comparable con México y en menor escala con Brasil, son países que desde los años 30 tienen un gran desarrollo industrial. Claro. Gran desarrollo industrial. Sí, sí. De industria no pesada, pero sí liviana. Mm. Para los años 70, Argentina tenía un desarrollo que para la región era impresionante en eh, el desarrollo de energía atómica, en astilleros, en la fabricación Eso de maquinaria, los, los, barcos. los barcos, los submarinos. Mm. Bueno. A ver, obviamente ese producto que fabricaba la Argentina compite, entre enormes comillas, con los productos que en ese momento fabricaba, principalmente Europa Occidental y Estados Unidos. Totalmente. La capacidad instalada, la velocidad de producción y el nivel de inversión de una empresa multinacional norteamericana no podía en ese momento compararse, ni tampoco ahora con una gran empresa nacional. ¿Cómo defendía el Estado Nacional desde los años 30? desde los gobiernos conservadores hasta el, el último gobierno peronista del, 70 y, del 73 en adelante que no venga un producto extranjero a un precio menor que el que se fabricaba acá con un arancel eh, in, eh, de importación traducción vos tenés una fábrica de vamos a suponer eh, lavarropas de escala nacional ¿cómo haces para que el lavarropa que viene de Alemania no sea más barato que el que fabricas vos acá. Como ese producto compite con una producción local, se le pone un arancel, un impuesto, que lo encarece. No prohibís el ingreso del producto importado, ¿verdad? Pero lo que hace es decir, bueno, este lavarropa alemán, como es importado, va a ser más caro para el mercado interno que el lavarropa argentino. Lo que favorece que la mayoría de la gente, ¿qué compremos? El lavarropa argentino. Esto es muy interesante para desmistificar esta estupidez que se viene diciendo desde hace unos cuantos meses desde un sector del liberalismo criollo mm. que te dicen que los impuestos son distorsivos. Te dicen, por ejemplo, tal impuesto es malo porque es distorsivo. Un impuesto cumple la función de distorsionar el libre mercado. Obviamente es distorsivo por naturaleza. Tiene que distorsionar el funcionamiento de la economía. Porque si no, el grande se come al chico. Además, eh, suponete que eh, vos lo estás escuchando y, y estás medio convencido. Estás diciendo, vos puede ser. Ahora yo te pregunto. ¿Estás enfermo o vas al hospital? ¿Quién te atiende? Una administrativa. Luego eh, de la administrativa te atiende un médico. ¿Quién paga el sueldo de, de los médicos? ¿De dónde sale el sueldo? sueldo de todo uh -huh. el personal, no importa en donde esté la administración pública, sale del Tesoro Nacional. Uh -huh. ¿Con qué se llena el balde del Tesoro Nacional? ¿Con los impuestos que vos pagás? Uh -huh. ¿Cuál es el asunto? Eh, que nuestro, nuestra economía es regresiva porque en realidad el impuesto que mayor aporta es el IVA, claro. el impuesto al consumo. Entonces resulta que vos no verás que nosotros tenemos cara de ricos, no, no. pero vamos a un kiosco y decimos, dame dos cocas de 600 y no sé qué, ponle que pagamos 200, vamos a ponerle la cifra enterita, 210 pesos. En esos 210 pesos está incluido el IVA, pero uh -huh. atrás, nuestro, del mismo kiosco, nos mira así por uh -huh. arriba del hombro, se baja Macri de un Mercedes sí. ben Negro con el dueño de la anónima sí. y le dice... ¿Me dan lo mismo que estos dos negros? Este, sí. ¿Dos cocas de 600? ¿Cuánto van a pagar? El mismo impuesto que yo. ¿210 pesos y cuánto van a pagar de impuesto? Van a pagar lo mismo. Ahora yo te pregunto, esta, estas dos personas pobres que están acá, ¿tienen el mismo dinero que Macri y el dueño de la anónima? No. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ellos tienen que pagar otro impuesto aparte, que es el que no quieren pagar. Va. ¿Por qué? Porque como es concentrado, estos dos importan cosas, distribuyen mm. cosas y por lo común importan porque ya no se dedican a producir claro. que es la segunda degradación que él luego va a contar como no se dedican a producir y se concentran entonces los tipos luego quieren liberalizar todo pues ya no tienen que cubrirse ellos claro. ellos manejan dinero por dinero entonces te vuelvo a hacer ese cuentito acuérdate, cada vez que vas a comprar algo Vos estás en el supermercado, estás pagando IVA. Vos estás pagando el sueldo del médico que te atiende, del profesor que te atiende, del CONICET, de lo que se te ocurra, del INVAP también, del todo policía? Va del policía. Entonces, cuando te aparece alguien que directamente, eh, no voy a adjetivar, puedo decir que <ríe> casi ronda lo inimputable por claro. decir una burrada de ese tipo, es decir, que vos, cuando vayas al hospital, el hospital va a estar vacío y con así ruido a viento que pasa, y por qué no están los médicos, y porque no tenemos plata para pagarle, ¿por qué? y porque usted votó a un tipo que dijo que los impuestos eran distorsivos, es su culpa pero yo me quiero que me atiertan. no, no hay quien lo atienda, porque usted no está es decir, nadie, no, este usted no está haciendo aporte de impuestos porque alguien lo convenció a usted y usted votó que eran distorsivos pero, y después vas eh, a la escuela ¿Qué pasa en la escuela, me vine con la nena de vuelta porque no hay maestro, está todo cerrado está todo así y porque de repente no hay dinero, No hay dinero porque no se están pagando impuestos porque votaron a un tipo que dijo que los impuestos venditor, sí que no sé qué, no sé qué, y vos pensás lo que te... no podés tragarte y absorber como si fuera una esponja todo lo que te dicen yo, ante la duda hay muchas cosas que no sé, obviamente tengo una técnica que yo lo escucho a alguien y cuando me dicen que responda automáticamente le digo lo pienso y mañana te contesto, ¿me ¿entendés? no, porque si no todos te quieren sacar ahí ya Ya tenés que creer que los impuestos no van más, ya tenés que creer como dijo este otro te terrible micronazi, que dijo que quiere cerrar el Banco Central ¿no? eh, lo único que le falta que diga que ahora eh, vos en tu casa va a venir un señor, va a tomar todo el dinero de tu sueldo, tuyo, tu señor tus hijos y decís, mire, va a venir una empresa privada que le va a manejar porque nos dimos cuenta que usted en realidad es así de pobre, no porque no le alcance, porque usted no sabe vivir. Entonces vamos a tomar todos sus ingresos y lo va a manejar otro. Es decir, todas locuras, locuras, yo creo que son locuras de aquel que en el fondo quiere que no lo voten, porque tiene cuiki, porque no tiene inteligencia suficiente para dominar y administrar la cosa pública, que como vemos... ¿Vieron que es útil hablar de la historia? Claro. ¿Se parece? Ya encontramos un tema sí, sí, muy de Martínez pare... de O que sigue hasta el día bueno, de hoy. Bueno, los más grandes se acordarán y los más jóvenes. Me lo... pone buena nota, <risa> sí. profesor. Mire que hoy Lucas Sensa amenazó que iba a hablar con mi padre. <risa> bueno, <risa> está bien, no, no, no. ¿Usted no? No, no, no. ¿No? Eh, Gracias, qué bueno. Eh, <risa> solo cito a los, a, lo, a, la, a los mamás y a los papás para darle buenas noticias de los hijos. Ay, qué suerte. Eh, los más grandes nos acordaremos y los más jóvenes lo podrán buscar por YouTube, una famosa publicidad de la época de la dictadura, mm -hmm. del año 77 puntualmente, donde se veía un señor que, eh, con una silla. Ah, oh, terrible. Y se sentaba sí, en la acuerdo. silla y la silla se rompía y entonces este, el locutor decía, bueno, la silla Argentina era de mala calidad, pero usted no podía elegir otra. Y venían las sillitas que se habían las sillitas importadas. Y venían las sillas importadas y uno elegía la silla. La traducción de eso es que en cualquier país del mundo, sobre todo en cualquier país del mundo de desarrollo medio, como Brasil, en Argentina... que son renacionalistas los brasileños te dicen, sí, de acá te dicen. Bueno, si vos permitís que un producto de afuera, fabricado a mayor velocidad y a más grande escala, por lo tanto con menos costo, por lo tanto más barato, entre al mercado interno a competir en condiciones desiguales con una industria nacional, el resultado va a ser obvio el resultado va a ser un lento pero continuo proceso de desindustrialización. Donde las pequeñas fábricas quebraban con, eh, con el doloroso eh, costo social para los laburantes y los propios propietarios que se fundían y las grandes empresas se daban cuenta de que no era necesario ese conjunto de trabajadores que tenían ahí, a los que tenían que pagarles el sueldo, hacerles los aportes patronales y a veces hasta tener que soportar que un delegado venga a plantearle reclamo de condiciones de trabajo, claro. era mucho más práctico cerrar la fábrica, traer la silla en aquel momento de Taiwán, de Indonesia o de Japón, y poner aquí un centro de distribución simplemente, una empresa de logística, como se empezó a llamar Totalmente. en ese momento. Lo que marcó que Argentina muy rápidamente pasó de ser, escuchen este dato, en 1976 cuando se produce el golpe, el segundo país del mundo con más empresas públicas del Estado. El primero era la Unión Soviética y el segundo éramos nosotros. Pasó a ser un país que lentamente comenzó a andar un proceso de desindustrialización privada. Y un, un viraje, un cambio en la matriz productiva de la, de la Argentina de nuestro histórico desarrollo agroindustrial a un desarrollo agrofinanciero, es decir, de exportación de productos primarios, sin valor agregado y de una economía basada en la especulación financiera es decir, en los bancos con otro agravante muy presente en la actualidad si vos tenés ¿se ¿Te acuerdan de Plata Dulce? Bueno, en la película aquella? extraordinaria para verla pero digo, si vos tenés que también se comienza a discutir ahora un, una, un campo que produce trigo ese trigo es básicamente comida, ¿no es cierto? Bien. Esa comida se, se va a eh, transformar en alimento balanceado para cerdos o en polenta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien. Vos, como o persona, en o en pan. Vos eh, no comes alimento balanceado para cerdos, comes pan. ¿Cómo haces, cómo convences al dueño de ese campo de trigo que te venda el pan a vos en pesos y que no venda el, el trigo en dólares a Estados Unidos? le pones un impuesto distorsivo, que son las retenciones. Cuando vos sacás las retenciones, ¿qué ocurre con el precio de los alimentos en el mercado interno? Se dolarizan. Es decir, dolarizás el alimento de tu propio pueblo. Eso pasó durante eh, la administración de Martínez de Hoz. Pasó, aunque no se notó tanto al comienzo, durante la administración de Cavallo. Y pasó, y se notó claramente, durante la administración de Macri. Una dolarización de la mesa de los argentinos. Insumos que no son ajustables. Son lo que se llama en economía el gasto inelástico. Es decir, si te aumenta el precio de la ropa, vos comprás menos ropa. Si te aumenta el precio del boleto, vas al trabajo en bicicleta. Si te aumenta el precio de los servicios, apagás la luz y cortás internet. Si te aumenta el precio de los medicamentos o de la comida, lo seguís comprando. Más bien. No tenés forma no tenés de forma ahorrar de... en eso. No. Resignás calidad, pero no podés reducir el consumo de eso. Aunque sí hay personas en el mundo y en Argentina que comen menos. Bueno, o bueno se, cuando se llega a un o estado... Se, o, se claro. medican menos. o se medican menos. O sea, llegaste a un, a un estado que estás en la base de la pirámide aplastado. Bueno, y para cerrar el tema de Martínez de Oz. El otro elemento eh, que puso fue lo que se llamó la famosa tabla de evaluatoria. Se conoció con el nombre de la tablita. Como una tablita. Bueno, básicamente que era la relación cambiaria peso dólar iba a tener periódicas de evaluaciones fijadas por el Estado. Es decir, una política económica que aseguraba una posibilidad eh, de especulación previsible. Claro, pues si te dicen, mira. Eh, hoy que estamos, a 14 de abril, el 30 está fijado que hay una devaluación. Entonces yo tengo los granos y te digo, yo no los no lo liquido hasta el claro, 30. También quiero recibir más plata. Bueno. Por ejemplo. Por ejemplo. Es decir, eso, dibujémoslos como lo que lo queramos dibujar. Una cagada, puta. Fue claro, fue un saqueo organizado, como no podía ser de otra manera, desde un Estado criminal. Que aplicó una política. Criminal en términos de derechos humanos, criminal en términos institucional, porque borró las instituciones de la República de un plumazo, y criminal en términos económicos, porque al mismo tiempo eso obviamente lleva inevitablemente, si el Estado recauda menos, si hay menos producción de riqueza y si los grupos concentrados pagan menos eh, impuestos, indefectiblemente el Estado entra en lo que se llama que también los economistas te lo hacen difícil, déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Sostener un Estado, sostener los maestros pavimentar la calle, pagarle a los policías construir un hospital, cuesta dinero. Ese dinero sale de los tributos, el, el eh, los nacional. impuestos, el Tesoro Nacional. Si los ricos pagan, pagan, pagan cada vez menos impuestos, vos tenés cada vez menos eh, riqueza en el, en el Tesoro Nacional. Vos el valde, mm. Si el balde está, está vaciando, ¿Cómo lo llenas eso? De dos maneras. O pones una política tributaria progresiva donde el que tiene más paga más, cosa que no iban a hacer, eh, o lo que haces es recurrir a qué? A endeudarte. A endeudarte. Por eso, en la administración de Martínez de Hoz, que fue desde 1976... Nadie a vaya 19... a pensar que uno infiere que Macri imita las políticas de la dictadura. ¿no? A ver... Él fue ministro de Economía desde 1976 a 1981 y la deuda externa la quintuplicó. Sí, creo que terminó en 45 o 46 mil millones de dólares. A ver, pero no contento con eso, esto es justo, no lo hizo Martínez Dios, lo hizo eh, la administración siguiente, cuyo responsable fueron dos personas muy conocidas por todos nosotros. Eh, Domingo Cavalo, Domingo Felipe Caballo. Y Federico, eh, no, eh, Carlos Merconián, que eran funcionarios menores del Banco Central durante la dictadura militar entre el año 81 y en el año 83, que lo que hicieron fue estatizar la deuda pública. Traducción, ¿Carlos Merconián qué edad tiene entonces? 60 tiene, era un joven. Ya un... estaba complicado con la dictadura. Sí, sí, sí, sí. Él fue el que firmó junto con Caballo el decreto de estatización de la deuda pública. De, eh, de, los privados. de los privados. Es decir, las grandes empresas que lo que hacían eran pedir dólares al Estado para importar, esos dólares no lo pagaban, por lo tanto tenían un pasivo. ¿Qué hace el Estado? El Estado Nacional no de la dictadura yo. absorbe el pasivo de las, de las empresas privadas. Te conté que yo conocí y tuve un patrón. Sí, sí, te lo conté, en términos te lo conté privados. Una sí, vez, sí, sí allá del sur. El tipo había comprado un tomógrafo computado. Eh, un millón y medio de dólares, no lo pagó. Entonces quedó incluido, este, se aprovechó quedó incluido porque lo pagaron todos. ¿Supaya? La gente, vos veías en Chipoletti, gente muy mal económicamente, sí, sí. decía todas estas personas pagando esto, y los tipos dejaron de pagar un millón y medio de dólares, se lo quedaron ellos, de lo producido por el tomógrafo, y lo lo el estado a Bienísimo. ver vos me estás hablando un millón y medio solo el grupo Sebel ¿Qué qué familia era el grupo Sebel Macri solo el grupo Sebel es decir solo la familia porque el grupo económico es Arasa el grupo económico tiene nombre claro. y apellido solo el grupo Sebel que era la familia Macri la padre de él, Franco, Franco Franco Franco Macri solo Franco Macri nos transfirió a todos nosotros 132 millones de dólares de deuda a valores de 1982 Sí, que al, día de hoy. al día de hoy sería una fortuna por lo tanto ese 2 de abril de 1976 con la llegada de José Alfredo Martínez de Oz y la creación de estas vuelvo a decir bases de racionalización económica para las bases fundamentales de, realización de racionalización económica para el, probado, el programa económico aprobado por la Junta Militar, crearon las bases objetivas para todo el proceso de asimetrización económica que hasta el día de hoy venimos sufriendo. Es decir, los mismos grupos económicos, los mismos factores de poder y en muchos casos las mismas familias que hoy sostienen económica y declamativamente Todas las propuestas ajustadoras de los candidatos de toda la fauna de la derecha criolla que proponen bajar el gasto público, es decir, ajustarnos a nosotros, liberalizar la economía, es decir, permitirle a los grandes grupos económicos sí, que, no, no, no, no, no, no. que hagan lo que quieran con sus fondos, bajar las retenciones, es decir, dolarizar el consumo alimentario de los argentinos. Esos mismos grupos económicos son los mismos que fueron la pata empresarial del modelo económico que se instaló en este país sobre la sangre y el cuerpo de 30.000 hermanas y hermanos detenidos, desaparecidos, torturados y asesinados. El 2 de abril de 1982, tal vez como un gesto macabro de ironía, la decadente y descompuesta dictadura militar, uh -huh. intentó perpetuarse en el poder con un acto final de crueldad, apropiarse de una causa popular, como el legítimo reclamo al ejercicio de nuestra plena soberanía sobre las Islas Malvinas, uh -huh. mandar a la muerte a un centenar de jóvenes, condenar al olvido y al suicidio a casi un millar de jóvenes argentinos, este, para sostener el miserable privilegio que los grupos dominantes en este país construyeron desde el 2 de abril de 1976. Esto no solo es bueno saberlo, es necesario saberlo, porque estamos en un año donde nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas eh, mayores de 16 años, seremos una, vez más, seremos una vez más responsables de las decisiones que tomemos colectiva y may mayoritariamente donde hay un sector de la derecha cada vez más amplio, cada vez más, más radicalizado y cada vez más insaciable que de manera desembosada, desenmascarada y abierta, nos dicen que el problema de este país somos nosotros. Es decir, el sector de la sociedad que vive de nuestro sudor nos dice que el problema es que nosotros no sudamos lo suficiente. Claro. Y es bueno saberlo y es bueno comprenderlo, porque toda decisión política es objetivamente la toma de partido por la defensa de un interés y la afectación de otro. Y esos intereses tienen corporizaciones sociales, tienen carne, hueso, cara, pelo, uña y epidermis. Son los hombres y las mujeres que componemos los grupos de la sociedad o para llamarlo de una manera más científica, las clases sociales. Toda propuesta económica, toda ideología política, es la racionalización de un interés de clase. Uh -huh. El programa económico que llevó la dictadura militar, que se reimplantó en con consenso social durante el menemato, se sostuvo a sangre y fuego también durante el último gobierno radical de la Alianza y se aplicó también con bastantes actos de represión durante el gobierno de Cambiemos, es el que se intenta reimplantar ahora a través de crear en la población la terrorífica y desmovilizadora idea de la inevitabilidad de un ajuste. Es inevitable... Que los sectores populares suframos porque no estamos sufriendo lo suficiente bueno dependerá de nosotros como fuerza organizada como personas. como personas como individuos como seres pensantes aceptar que estamos, o no una locura de esa aceptar o no una locura de esa eh, está, está, está buena la, la síntesis porque es una síntesis de la historia y la historia es, es, es dura y es así por eso ...por ejemplo, como yo lo llamo el conde... ...de la ciudad de Buenos Aires... ...insiste tanto con que él no quiere que se enseñe historia... ...¿cómo vos vas a querer... ...que alguien esté todo el día repitiendo... ...que vos representás intereses... ...que fueron instaurados... ...a sangre y fuego por la dictadura... ...y que luego este, no se han podido cambiar... ...pero sí, sin embargo, va creciendo... ...el consenso en la gente... ...de que hay que cambiarlos y sacarlos de raíz... Entonces, ...el tipo dice, yo no quiero de historia... ...tenemos que hablar mal de esta gente tenemos que hacer que miren para otro lado. Entonces, para mirar para otro lado, ¿cómo se hace? Haciendo cosas escatológicas y diciendo cosas altisonantes de esas de las más duras que haya. ¿Por qué te desvían el discurso cuando vos le decís? lo bueno, buena cosa, acá este, esto no nos sirve a nosotros. En, en distintas partes hay muchísimas cosas que no nos sirven. Temas a patadas. No sé por qué mientras él hablaba de... De José Alfredo Martínez de Oz, eh, a mí se me cruzó el apellido de Joe Lewis. No sé por qué se me cruzó en el, en el camino, como las la misma significación. Alguna vez, haciendo un paralelismo, eh, y hablando sobre un colegio católico, un cura amigo me dijo, che, vos sabés que ese colegio católico necesita ser evangelizado. Cuando él me dijo eso, fue terrible, porque es como te dicen, ese colegio no es católico. Eh, y, y respecto a, a la nacionalidad nuestra, eh, las naciones se forman cuando vos tenés todo el territorio nacionalizado. Ese es el, el tema central. Cuando está nacionalizado absolutamente todo nuestra mentalidad, que sea una mentalidad positiva, proactiva, hacia el querer a todos los que vivimos acá, en esto que, como digo yo, hay una sola Argentina... ...pero el territorio tiene que ser nacionalizado... Uh -huh. ...en el sentido de tener... sentido. ...ahora, si hay uno que te dicen, no, ...a mí no me importa, pues yo en realidad... ...hago la plata como loco... ...tengo toda mi plata puesta afuera... ...no quiero pagar impuestos... ...pero tenemos que nacionalizarnos... ...pensando que nosotros somos parte de la nación... ...como personas... ...y que entonces nuestra salud... ...es de importancia nacional... ...nuestra educación... ...es de importancia nacional... Nuestro, nuestras necesidades de estudiar y de tener vivienda y de tener una vida totalmente no digna, una super vida. Porque vida digna cuando te bajan el precio <risa> y te dicen conformate con esto, mano pida. No, no, no. Una vida que corresponde a un país muy rico, muy grande y con poca población. Este país soporta 100 millones de personas. Sí, sí. ¿Entendés? Pero encima, es decir, este, no puede ser que hayan familias que desde hace más o menos yo le saco la cuenta por, por la cuestión sí. mía este, de fondo histórica 210 años haciendo lo mismo Los sí. Martínez II no llegaron de repente vinieron de, de que, desde que se armó el río de la plata sí. ya sabemos de qué forma entendés. entonces los tipos responden a sus intereses familiares y económicos y si alguno, le vuelvo a repetir sí. lo que pasa es que lo más duro de la dictadura es interpretar imaginar que alguien como si fuera una película de guerras mafiosas ¿no es cierto? de uh -huh. guerra de cartera sí, sí, sí. diga, no, yo para dominar eso tengo que salir y arrasar y reventar a todo el mundo porque luego yo tengo que poner mis condiciones mis condiciones son mis leyes básicamente eso, para eso hicieron la dictadura para imponer leyes que lamentablemente siguen hasta ahora, no sé cómo han hecho la política para tapar todo eso, no sé ahora me lo pongo a pensar y digo Qué hábiles, muy entrecomillado. Uh -huh. Pero, eh, como siempre, Pablo nos trae, no me voy a olvidar nunca cuando habló de la mamá de Perón, ¿no? Este, me hizo generar más preguntas sobre el partido justicialista que tanto dice que lo quiere a Peronita, la situación de los mapuches, ¿no? Pues él de la sangre mapuche. Me enteré con él. Y. Después de determinado tipo de cosas, también en la historia, como el Y el 2 de abril, no sabía que el 2 de abril significativamente se ve que es una, una fecha negativa para nosotros, por muchas circunstancias. Uh -huh. Lo único que falta es que en abril hayan llegado por primera vez los Martínez de Río de la Plata y cartón lleno. <risa> no, no, sé. no sé, pero habría que averiguar, porque abril igual. No, no nos aspecta bien. Como siempre, temas duros, como sea. Eh, no sos un niño, ya no somos niños, sí. como decía la, la letra de Spinetta ¿no es cierto? Estamos grandes. Ya estamos grandes, no somos niños. Entonces, cuando eras niño rezabas de una forma, ahora de adulto rezarás de otra. Cuando eras niño te decían, qué sé yo, caballo blanco de San Martín, San Martín cruzó a caballo, después cuando sos grande te enterás que el loco era asmático y con gran esfuerzo lo cruzó en una camilla, siendo asmático horrible, para el más héroe todavía. Luego la realidad se empieza a poner oscura y dura, porque si no no se entiende lo que estás viviendo. Uh -huh. Simplemente estos son disparadores para que pienses, para que pienses y mires. Edenor, de Eden Sur, las privatizadas, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Los abrazos de Menem con, con aquel marino, ¿cómo rojas. se llamás? Con Rojas, un carnicero, el tipo uh -huh. terrible. Tipo ahí abrazados, y qué carajo estaba haciendo. Y gente que sostiene eso, ¿por qué lo sostiene? Por interés económico. Uh -huh. Te lo dicen por interés económico. Y no quieren que hable de ello. Entonces te dicen, no, llename si la tele de basura. Cuanto más basura y quilombo que aquel le dijo a aquel que le metió el dedo en el ojo, uh -huh. que lo putió que se separó o no sabía. Pero no hables de que las leyes que implantó la dictadura en materia económica y en materia eh, fiscal en materia Bancario, eh, aduanera tabanera. y de mercado siguen vigentes, que le puede matar todo lo que hicieron y que la gente en el planeta no los quiere, nosotros no tocamos lo que teníamos que tocar. Esa es la verdad, eso es lo que somos. Entonces, ¿cómo vas a hacer para vivir bien si no modificas la raíz del mal? Uh -huh. Esa es la raíz del mal. ¿Qué es eso? Vos, pues, fíjate, no necesitaron más ni militares, ni policía ni nada. Tipo, ya modificamos lo que teníamos que hacer. Uh -huh. Ahora lo hacemos con pala. ¿Y qué me importa? Me manejo. Gente, piénsenlo. No, no, no vivimos tiempos fáciles. Tampoco es una cosa que es un desastre. Siempre tenés una opción. Siempre tenés una salida. Lo que no tenés que hacer es ni dejar de luchar, ni dejar de pensar. ¿No? Ni dejar de actuar. Uh -huh. Pero... Si pensás y si querés a tu patria, tenés que hacerlo, aunque te parezca difícil, tenés que hacerlo con alegría. Tenés que pensar en la mejor propuesta, en ese amanecer que vos proponés, donde el sol salga obviamente para todos, ¿no? No que sea de día para uno y de noche para la mayoría, ¿no? Sin salir para todos, porque hay una sola Argentina, hay un solo pueblo argentino y hay una sola forma de vivir, que es vivir muy, pero recontra muy bien, todos y todas y todes. Bueno, hasta el próximo encuentro. Nos vemos, gente. Y bueno, ¿qué le va a hacer, vio? Este, si usted nos ve, nosotros no tenemos la culpa. ¿eh? La culpa es suya por vernos. <risa>